hoy todo digo en la sangre y mujer y el aire Siempre me gusta cantar. Yo le canto al mundo entero, a mi familia, a mis amigos también. Yo la vivo en la sangre, mujer. Que cantar siempre me gusta cantar. cante el mundo entero a mi familia, a mis amigos, también Nadie. familia, a mami, Que este ritmo que me gusta cantar Llévame, mi que Que este ritmo que me gusta bailar mi llévame compás Que mami, este ritmo que que gusta cantar allé, mamé, allé, mamé, compas, que, este ritmo que me mami, ya son las la noche tú el día Yo solo hace tu nuevo pura Yo soy el hombre que canta. Tú, la mujer, te iba Yo soy la noche tu de el Yo soy la cédula, pura. Yo soy el hombre que canta.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 Que este ritmo que me gusta cantar, ah llévame llévame con paz, que este ritmo que me gusta bailar, ah llévame llévame con paz, que este ritmo que me gusta cantar, además llévame llévame con paz, que este ritmo que me gusta bailar. Ole. muchas gracias a todos. Ole.